Gustavo Correa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. gracias por venir. Ya había salido, eh, pero por vía Skype. Me estuve en el programa por vía Skype discutiendo, debatiendo, intercambiando ideas sí. con una senadora. Exactamente, y conmigo en aquel momento, que ¿no? era el tema del ranking de las, de, las, de las provincias donde más y menos se les pagaba a Seguimos los en el docentes. mismo lugar. Seguimos en el mismo Ay, lugar, porque hay... no es el último. Sí, sí, porque hay un detalle que vos tenés que incorporar en el análisis, que es el ranking nacional se mide por cuatro horas de trabajo. Por cuatro horas de trabajo. En Mendoza sí. tenemos media hora más que el resto del país. ¿Pero ahora cambió la ley? No, no, porque ahora lo que hay en algunas escuelas adhieren, sí. digamos, suman cinco o suman siete. Claro. Pero en el, en la base de cálculo del salario docente es cuatro sí. horas de trabajo. Y de todos modos, si y nosotros, amigo, sí. nosotros no le vamos a regalar media hora de más. Digamos, en el cálculo salarial lo tenés que incorporar para cuando sacarlo los... Bueno, por hay que revisar porque usted sabe muy bien, Gustavo, que es muy complejo comparar todas las provincias... Este, en aquel momento, de hecho, los dos quisimos hacerlo y, y fue bastante complejo. porque Primero porque se van sucediendo las paritarias en cada una de las jurisdicciones y después porque es realmente complejo la diferencia de ítems que hay en cada una. Pero bueno, podemos meternos enseguida si quieres. Sí, sí, no tengo problema. Pero eh, era, Esa discusión quedó, saldada, quedó para saldar de aquel momento. Eh, gracias por haber venido esta noche. En ese momento el gobierno dijo a los docentes, los está llevando hacia adelante casi de las narices una cúpula kirchnerista del SUTE. Del usted es parte de esa cúpula y usted es kirchnerista, ¿verdad? Sí, a mí me parece que en ese momento lo que hace el gobierno es subestimar lo que pasa objetivamente eh, con los trabajadores y las trabajadoras, como en un montón de cosas, termina subestimando queriendo demonizar algún dirigente o alguna dirigenta para intentar eh, achicar el conflicto. Y creo uh -huh. que... Eh, no le dio resultado, hicieron una conferencia de prensa para. Hicieron específicamente una conferencia de prensa el ministro Ibañez, Ibañez con el director general de escuela sí. para poner e que instalar ese tema. Ese estaba fallado ese día en la conferencia para decir lo que intentaban. Uh -huh. eh, para intentar desmovilizar lo que después terminó siendo una de las movilizaciones más grandes que tuvo esta provincia en los últimos 20 años, digamos. Sí. Y cre sí. creo que eso es parte de la subestimación uh -huh. o intentar demonizar. En un sí. lugar que, objetivamente, si vos le preguntás a cualquier docente, a cualquier trabajador de la educación, a cualquier médico, a cualquier enfermero, a cualquier trabajador del Estado de la provincia de Mendoza, cómo está con su salario, no hace falta que lo diga ningún dirigente en particular. Quedamos Ese día tirar. nosotros dijimos acá, ya antes de época porque hacemos la autorreferencia, no por una cuestión de, de vanidad tonta. Ese día nosotros dijimos acá que había sido un error o, o por lo menos eh, equivocado el camino el gobierno diciendo eso porque... El, el quid del reclamo era que los sueldos no alcanzan, y es. Ahora, yo le pregunto a usted, usted es kirchnerista. Sí, yo ahí, ¿En era, algún punto, ahí era un proyecto nacional. Sí. En algún punto, sus acciones como parte del sindicato están orientadas... ¿No meramente a lo que necesita el afiliado o el trabajador y sí a favorecer al frente de todos? No, en absoluto. Nosotros ¿Nunca arreglamos? ni un 1% ha hecho algo para, vía desprestigio del gobierno, favorecer al partido que a usted le gusta y para el cual usted trabaja? Nosotros, si lo querés poner en ese lugar, repasemos los procesos anteriores y te vas a dar cuenta que hicimos paros a Jaque, a Pérez, a, a Cornejo, a Suárez. Digo, cuando nosotros representamos a los trabajadores lo hacemos desde el lugar de la democracia y de la participación. Tenemos plenarios, asambleas, plenarios provinciales, congresos, digo, de verdad, creo que eh, llevarlo hacia ese lugar es embarrar una discusión que Yo no quiere ser Nosotros tenemos dirigentes en el sindicato que adhieren a distintos lugares de distintas maneras. Sí. Y para nosotros es importante que tengan un principio ideológico, que crean en una organización política, que defiendan sus ideales, pero para nosotros lo más importante en la organización gremial es preguntarle si va a defender los derechos de los y las trabajadoras. Uh -huh. Esa es la premisa con la que... Y después vos podés adherir, simpatizar, militar, y está bien uh -huh. que podamos militar por supuesto, en distintos espacios. Y que lo hagamos en el marco del respeto, de la participación, y entendiendo que nosotros estamos en el sindicato para obedecer lo que uh -huh. dicen los plenarios, las escuelas, los delegados. Voy a dar, Rosy, pero yo se lo pregunto porque a mí me da miedo que un Varadel, por ejemplo parte de su accionar lo haga porque adhiere a un movimiento político y no meramente porque siente que lo necesitan los, los sindicalizados, mejor dicho los afiliados, eso quería decir. Me da miedo que pase eso con un Varadel o con un Correa. Usted me dice que no es así, pero bueno. A mí, digamos, me parece que hay que repasar las acciones de Varadel respecto a las condiciones salariales de los trabajadores uh -huh. en la provincia de Buenos Aires. Y están muy por encima de nuestros salarios... Eh, con gobiernos, con distintos gobiernos, digamos, pero siempre ha tenido una Con cogerencia? otro nivel de asistencia de la Nación también. Está bien, pero digo, eh, inclusive en un gobierno como el de Vidal, digamos, no perdieron tanto como perdimos nosotros. Sí, sí digamos. pero, digamos, así tuvieran el peor salario docente del país o el mejor, ¿no implicaría en sí que Varadel haga algo o deje de hacer algo en, en pos de su... ...de su favoritismo político. Lo que me parece que achicás la discusión, digamos, eso es lo que digo. Me parece que es subestimar una situación, para fue a elecciones y ganó por más del 70% en las elecciones. Digo, uh -huh. si hay una cosa que tenemos los gremios docentes es que objetivamente practicamos la democracia digamos, en términos, te diría que en algunos, en algunos puntos es excesivamente democrático. De hecho, el gobierno por ahí no objeta porque tienen asamblea, porque tienen... Un secretario el general que está 25 años al frente de un gremio es y absolutamente yo, democrático. Si, digo, si vos te eligen los compañeros y las compañeras y tenés posibilidades de participar de la elección, para mí eso es el dato. Si vos tenés posibilidades de ir, presentarte, armar una lista y, uh -huh. y presentarte a la elección, listo. Ahí y empieza el, el proceso democrático. ¿El, el aparato del ser no oficialismo no cuenta? A veces sí y a veces no. eh uh -huh. Digamos, Yo he visto en, es, en esa provincia tener... A la, la Matanza era opositora, uh -huh. que es casi como tener a la provincia de Mendoza, en el Suteba, era opositora uh -huh. a Baradel hasta hace un año. Uh -huh. Digamos, eh, Quilme no llevan 25 años con, con organizaciones opositoras. Tigre hoy es opositor. Digo, a no, mí no es que a mí no me la parece, oposición no participa en los gremios nuestros. ¿eh? A mí no me parece que achique el debate, Gustavo. Me parece que al contrario lo hace más grande. Vos decís, ¿está esta posibilidad? Bueno, preguntemos ampliemos el camino a que esto pueda pasar. Si ustedes nos dicen que no es así y no hay pruebas por el contrario, bueno, no queda más que, que creerlo. Eh, Rosy. Preguntándole justamente en ese sentido, eh, ganó el tercer mandato consecutivo en la CTA con el 93% de los votos, eh, Gustavo Correa. ¿Qué rol tiene hoy el sindicalismo en la construcción de un partido justicialista más, si se quiere, más competitivo pensando en el 2023? ...nosotros tenemos un rol en el sindicalismo... ...que es representar los intereses de los compañeros y las compañeras... ...digamos, intentar eh, mejorar la distribución de la riqueza... ...algo que en la provincia de Mendoza... Queda, de, de, ...deja bastante que desear... Digamos, para nosotros... Eh, ...nuestro objetivo en el movimiento obrero tiene que ver con... ...generar una distribución de la riqueza de otra manera... ...es imposible, digamos, o prácticamente imposible imaginarse... ...que por ejemplo, un juez de la corte de la provincia de Mendoza cobre lo que cobra, lo que, lo que representa a 20 docentes en la provincia de Mendoza. Uh -huh. Es imposible imaginarse que eh, no tenés que movilizarte y organizarte alrededor de dar ese debate. Digamos, eh, está mal que un juez de la Corte como Llorente cobre 1.300.000 pesos de antigüedad. 1.300.000 pesos de antigüedad. Eso no corresponde. No corresponde como... digamos no corresponde está cobrando cuántas veces un salario docente. O hay 20 docentes cuando, si ustedes tienen chicos sí. y, va, y lo llevan mañana a la escuela, cuando cuenten 20 docentes o cualquier padre, madre, abuela, tía, cuando cuenten 20 docentes, eso se lleva hoy un juez en la provincia de Mendoza. Ese es nuestro camino. Bueno, pero ese, que, ese debate no se podría dar, por ejemplo, si ustedes tuvieran una representatividad entre los legisladores del justicialismo, por ejemplo, es, que tuvieron uno solo y ahora no tienen ninguno. Es probable, es probable que lo podamos hacer. Lo que pasa es que nuestra tarea es uh -huh. impulsar a los trabajadores, organizar a los trabajadores para mejorar esa inequidad. De verdad que es muy injusto que tengamos los salarios que tenemos y que tengamos jueces que atacan a los trabajadores, persiguen a los trabajadores, digamos persiguen a dirigentes gremiales. Entonces vos decís, ¿cuál es nuestro rol para el Partido Justicialista o para el Movimiento Obrero? Para el Movimiento Obrero es, tenemos que mejorar la distribución de la riqueza en la provincia de Mendoza. Hay que achicar una brecha que existe, que, que es esta discusión uh -huh. de cuánto es, que es el salario. que que sea 1.600.000... Aparte de un juez que estaría cerca de jubilarse, 35, por su... años. A nosotros, 35 años. De 35, 35 años de antigüedad. En la corte. Claro, en claro. la corte. Venía en sí, sí, la legislatura. Sí, sí. Claro. digo, sí, sí, sí. Eh, eh, Digo, no, no es eh, 35 años. A nosotros sí, sí, sí. nos intiman para jubilarnos. Y está bien que así sea. Que nos intimen para jubilarnos corresponde digamos, cuando llegamos a la edad, cuando cumplimos la antigüedad que corresponde, cuando tenemos los años de servicio. Bueno, uh -huh. estas cosas son las que a nosotros nos movilizan a organizar. ...a los trabajadores, y a las trabajadoras... ...para dar un debate... ...que tiene que ver con esto... Digamos. ...y este modelo... ...que es un modelo disciplinador de Cornejo y Suárez... Uh -huh. ...tiene que ver con estas cosas... Digo, ...ataca, ¿a quién ataca? ¿a quién persigue? Hemos me quedo un segundo que intende... con esto... Eh, ...Gustavo, perdón, me quedo un segundo con esto... ...¿qué hacen o, o cómo hacen ustedes... ...para plantear este tema hacia adelante? Porque esto. de un llorente, por ejemplo... ...en los mismos pasillos de tribunales... ...se habla de que un juez joven labura... O, ...trabaja cuatro días a la semana... ...que tendría que haberse jubilado hace tiempo... ¿Qué cobra esa cantidad? ¿Qué se puede hacer desde el lugar que ustedes Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner en, en comparación lo que le pasa a un docente cuando no va a trabajar un día y a un juez cuando no va a trabajar un día. Uh -huh. digo Eso hay que visibilizarlo. Uh -huh. digo Ahí estamos en un problema porque no vemos al Poder Ejecutivo, ni a Suárez ni a Cornejo, darse una política para resolver algunas cuestiones. Sí vemos a Suárez y a Cornejo sistemáticamente perseguir a los trabajadores con el en aula, persiguiendo a los trabajadores con las organizaciones gremiales, descontándonos el día porque nos movilizamos o porque paramos. Digo, estas cosas son las que generan desigualdad en un mismo Estado. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer es generar la fortaleza necesaria para tratar de no perder respecto a la inflación, que es lo que pasó este año. Este año las movilizaciones tuvieron que ver con volver a recuperar la calle, perder el temor de movilizarnos y organizarnos para dar esa pelea. Ese es nuestro desafío como organización gremial. Después... Se verá qué pasa en los procesos de participación bien, política de cada uno. Está, está claro lo que ustedes tienen que hacer. Porque usted está planteando, le contamos a alguien por si no lo sabe del otro lado, Pedro Llorente, es uno de los siete magistrados, uno de los siete jueces supremos de la provincia. ¿Puede actuar quien. ¿La legislatura, por ejemplo, podría actuar para romper con esa, con esa brecha, con esa inequidad? ¿Con eso que los trabajadores y parte de la política consideran una injusticia, que alguien se lleve 1.600.000 pesos, mientras los otros cobran 20 veces menos? Nosotros no tenemos la herramienta para resolverlo en la práctica Es un problema que tiene que resolver No sé no, si lo no, pero, pero, pero, la, la legislatura lo, lo lleva usted, la política usted, usted, la, legislatura, hoy una, una eh. en la legislatura hoy es una escribanía En la legislatura hoy Pasa lo que quiera Que pase el Ejecutivo Pasa lo que quiera que pase Cornejo Pasa lo que quiere que pase Suárez Pero digo, la no, no, hay, no hay un debate Ni franco, no hay participación Digo, Tomás Lleva una ley de alfabetización Y habla de una política educativa ...una política de Estado, él quiere hablar de una política de Estado para los próximos 30 años... ...y no convoca a los trabajadores a discutir una política educativa. Bueno, pero por eso, eso, pasa por eso en esa legislatura. una representatividad en, en la legislatura. legislatura... ...no tendría más fuerza que solamente militarlo en las calles, digo. Es probable, digamos, es probable que la, que, que la tenga, digamos... ...nosotros tenemos experiencias concretas, digo, tenemos una compañera que está en la Cámara de Diputados... ...que es Presidenta de la Comisión de Educación, que ha intentado en esa comisión... ...que los trabajadores podamos participar... Con un, digamos, con un fracaso exitoso, pero no por, no por falta de voluntad, sino porque uh -huh. el oficialismo te pasa la maquinita de votar y te achica la discusión. Porque si no, la ¿qué? pregunta es, en términos concretos, usted pone sobre la mesa que un juez de la corte gana lo que ganan 20 docentes en la provincia. más eh, Te diría, es más, si querés hacerlo, una escuela rural de San Carlos es... Serían más. Un sueldo, es de, un sueldo de llorente o es una escuela de 230 pies. Una escuela completa. Una escuela completa... Es el salario de un juez. ¿De un juez que ustedes sostienen ya tendría que estar jubilado? Debería haberse ido a la casa, digo, con Ahora todo respeto. Me parece que ya le puede haber aportado... Está en bien, términos. Pero, en términos, pero en términos concretos, a ver si podemos profundizar un poquito más. En términos concretos, ¿qué se puede hacer para intentar acortar esa brecha? Lo primero que hay que hacer es esto, visibilizarlo para que entendamos, porque en eso es lo que entra en tensión cuando uno habla de modelos de Estado y cuando discute la política de Estado. Vos decís persiguen a los trabajadores y no persiguen una cuestión como esta ¿por qué no lo intiman a jubilarse? ¿por qué no se dan una política en la legislatura si tienen la mayoría para hacerlo? que se tiene que jubilar, es imposible pensar que tengamos jueces que tienen más de 30 años cobrando lo que cobran 20 docentes digo, estas son las desigualdades que hay que resolver en la provincia de Mendoza el gobierno de la provincia Mendoza. ¿el gobierno puede intimarlo a, a, y, a que se jubile? sino que lo genere Digamos. Bueno, que eh, lo genere, ¿cómo? Se, se generó una, una modificación de la antigüedad, de cómo percibían la antigüedad los jueces en el gobierno anterior, poniéndole un tope justamente a qué, hasta qué cantidad de años pueden llegar a, a actualizar ese, ese ítem de, de antigüedad. Digo, por eso insisto en que la discusión pasa por la legislatura. Es una partecita, porque digo, hoy tenemos una legislatura que en serio... Si quisieran resolver estas situaciones, las podrían resolver. Así como resolvieron la ley de alfabetización, sin que los docentes, los docentes no saben lo que ha pasado en la legislatura. Y avanzan, bueno, avancen de la misma manera atacando a sectores que de verdad concentran uh -huh. riqueza desde otro lugar. O sea, Digamos, es, es muy simbólico. ¿Cuál es la que salida un juez, que, usted nos plantea, que un juez eh, cobre este caso puntual. tres veces lo que cobra el gobernador? Tres veces lo que cobra el gobernador. Y el el sí. gobernador debe estar más, cobrando 400, 400 y pico. 50 mil, mil más un o menos. Poco más, entonces, ¿no? digo, Ahora, tres veces, digo, eh, eh, simbólicamente dice mucho esto. Sí. Pero tiene los docentes peores pagos claro. del país. La misma provincia. La misma la, esta misma postura y comparación que hacen ustedes acá, les hace la oposición con los dos salarios, los, los dos ingresos de Cristina Fernández. Que equivalen no sé cuántas jubilaciones. ¿Y, y qué es que hacen? ¿Van a la justicia? ¿Van al Congreso? Bueno, no los vemos con esa misma energía. Ellos podrían resolverlo igual, ¿eh? Digamos, no lo vemos a Cornejo. Pero cuando se resolvieron el gobierno áctil. pasado, ¿se utilizaron las, eh, los organismos eh, públicos por, como la ANSES para eh, revalidar el Para dictamen, de... claro. Bueno, está claro que la intangibilidad siquiera, de los jueces... órganos de representación... Yo entiendo que hoy los jueces tienen esa, esa facultad de... Eh, se jubilan cuando ellos lo deseen. La intangibilidad de eh, los no sueldos. Eh, me parece que en ese sentido hay cosas que se podrían rever. Bueno, es lo que digamos. se dice de esa famosa supuesta casta judicial... Yo creo es que hay jueces que, que trabajan. Que los torna casi. Todos los días. digamos. Y hay jueces que tenemos esta situación, digo. Yo no quiero que, generar. Está señalando que este, este juez en particular no trabaja. A mí me parece día. que. Eh, y no, dicen en los pasillos uh -huh. del Poder Judicial, te dicen que va de lunes a jueves. Los trabajadores del Poder Judicial lo dicen. No lo digo yo. Uh -huh. Nosotros, si una compañía, una directora, no llega a ir un día a la escuela, le hacen un sumario por una falta injustificada. Uh -huh. Digo, nosotros hoy tenemos, el gobierno de la provincia de Mendoza cierra secciones sí. en adultos para achicar la política de adultos y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Sí. Tenemos docentes y celadores que no han percibido salario hoy día, hoy día, que ha sido día de cobro, porque lo hacen mal en la dirección general de Escuela y le dicen, le vamos a pagar su sueldo. ¿Vos imagínate un docente que cobra mil pesos que le digan que va a cobrar su sueldo por promedio complementaria el 10 de diciembre? Porque se equivocaron en la de la escuela. Y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Me está jodiendo. Y en ese caso, a ver, a ver si se, se entiende la pregunta. Porque ustedes tienen el ítem aula. ¿Habría que incorporar el ítem juez? ¿O hay que sacar el ítem aula y el ítem juez? Yo creo que no tendría que haber un ítem que sea coercitivo. Deberían haber leyes que regulen las actividades. Digo, El ítem aula pretendía ser un ítem que controlaba la política de salud de los trabajadores. Y en vez de controlar la política de salud, lo que hicieron fue perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, atacar por el lugar más fino. Bueno, me parece que si queremos discutir de verdad algunas cosas, tienen que darle un marco de seriedad. Estas cosas hoy en la provincia de Mendoza son muy difíciles de dar ese debate, porque tenemos un gobierno que achica y que tiene la hegemonía absoluta en la legislatura, que tiene, eh, digamos la hegemonía absoluta para poder decidir qué hacer y qué no hacer y respecto la, pero a un si es el resultado resultado, Ellos te pueden decir que es el resultado de las elecciones. Está muy bien. Y, eso y por hay, eso tienen mayoría absoluta, eh, eh, mayorías en, en la Cámara en de Senadores y en la Cámara de, de Diputados. Pero entonces lo tienen que decir. Lo que tienen que hacer de, que dejen de hacer de cuenta que discuten con los trabajadores o que le dicen a la sociedad una cosa y hacen otra. Ahora, hablando de la sociedad, ¿cómo podría ser la sociedad para manifestar ese descontento con lo que usted está diciendo un juez que cobra 1.600.000 pesos que tiene 35 años de antigüedad que mucha gente entiende que ya tendría que estar jubilado etcétera, ¿cómo lo plantea la ciudadanía el hombre de a pie? el año que viene tiene la posibilidad el hombre de a pie de volver a elegir pues esto es una decisión que se resuelve desde lo político en las urnas hay que, hay que resolver lo que dice la coterránea que es esto de resolvamos la relación de fuerza de la legislatura tiene que saber la sociedad de la provincia de Mendoza que este gobierno protege a estos jueces que tienen el salario de 20 docentes de la provincia de Mendoza. Ver, bueno, este vos, gobierno y todos los que pasaron también, digo, porque justamente, porque el presidente lleva 35 lleva, años en claro, claro, el Claro, llevan 10 años más, digamos, y, y son el gobierno que se jata de, de las cuestiones ordenadas y el estado eficaz, digamos, porque esto es lo que nos pasa. Dicen una cosa en los medios y hacen otra en la realidad. ¿Y usted cree que más allá de lo que pase de afuera hacia adentro, es decir, de lo que proponga la política, la legislatura, la misma ciudadanía, etcétera, debería ser de adentro hacia afuera, de esa persona decir, bueno, yo ya di lo que tenía para dar? A nosotros, cuando cumplimos 57 años las mujeres y 60 años los varones, la Dirección General de Escuela nos manda un memo y que nos dice tiene 60 días para resolver esta situación, porque hemos cumplido el requisito uh -huh. y, y, y te, digamos, te intima Bien. a resolverlo. Digo, Bien. y te jubila y no es que se digamos, imagínate una docente que se jubila con un sueldo de 120 mil pesos, uh -huh. 130 mil pesos, 150 mil pesos, o un juez que se, se jubila con un salario de un mil pesos. Totalmente. ¿Cuánto debería ganar hoy un docente en la provincia? Porque un millón mil pesos no, no va a ganar. Nos encantaría, digamos, creemos que hacemos mucho para, para eso, pero... Digo, nosotros tenemos que intentar poder llegar a algún momento, en algún momento a vivir con el salario de, de, un, de un cargo con la canasta. Digamos, uh -huh. que vos puedas decir, mira... Un cargo yo, significa un, un cargo, medio turno. Claro, cuatro, sí, lo que pasa es que ese medio turno es el medio turno ficticio de creer que lo único que hacemos es estar frente al grado sí, a las 4 no, de las 30. Claro. Claro. Si tienen familiares docentes sabrán Se sigue en casa. que en la práctica es mucho más que eso. Gustavo, recién dijo, seguimos en el fondo de la tabla en los ingresos. Pero han firmado acuerdo? ¿Por qué firman si siguen estando al fondo de los ingresos en la tabla del país? Porque nosotros tenemos un atraso estructural. De hecho, el 10 de diciembre, este 10 de diciembre, ahora en 10 días, vamos a empezar una campaña con un cronómetro para que el gobernador de la provincia sepa que le quedan 365 días para resolver una deuda que tiene con todos los trabajadores, con los médicos, los enfermeros, los docentes, los celadores, que es el año 2020. Nosotros perdimos, somos, hay dos provincias en el país que no tuvieron aumento salarial. Es esta gestión, ¿eh? no es otra. No es que no se puede parar Suárez a decir, eh, estamos hablando de una gestión anterior. No, no, no. Suárez le debe a los trabajadores del Estado el año 2020 y eso hace que estemos en el fondo de la tabla. Cerca del 36%. 36% de inflación. Ahora, eh, entonces, las paritarias del año que viene y el debate salarial de los estatales del 2023... Va, ¿Va a pedir, va a exigir el 2020? Nosotros le venimos pidiendo en cada acta, en cada encuentro paritario, que sí. reconozcan. Porque, más lo hemos planteado que nos den una política plurianual, que sea una política que incluya más de un año para resolverlo. Que es lo que digamos. la Argentina empieza a necesitar con una inflación sí. como la que tiene. Porque vos tenés, acompañás la inflación, la inflación que sea, digamos que es lo que hemos hecho más o menos este año pues en, los, en los acuerdos salariales. En algunos casos hemos, hemos llegado vamos a llegar en diciembre al 100% de aumento, en otros al 93, en otros al 105, digo, andamos alrededor de eso. Hemos acompañado la inflación del año, pero venimos con un arrastre estructural de 36 puntos. Quiero que le hemos dicho, hagan una propuesta que vaya incluyendo 12, 13, 15 puntos por año en más de un año y que nos demos esa tarea por fuera lo que corresponde. No pero lo que están planteando no entendi, no entendi. Es como una cláusula gatillo, una no, cosa similar. Es, más allá de la paritaria del año, sí. vos empieces a recuperar en más de un año los 36 puntos que perdiste. Y en un año recuperarás 12, en el otro 12, en el otro 12, digo, darte alguna sí. tarea. A partir del 2023. Pero que incluya, no es que te dé el 36%, que te dé también, digamos, te tiene que dar la inflación del año más. No, más ese 36%, no, claro, ese, es más usted, ese 36 sería parte de lo que se cierra en paritarias correspondiente claro. al 2023. Bueno, ese, ese eje nosotros vamos a arrancar el, el 10 de diciembre, que es justo. Vamos a poner un cronómetro, ¿vieron cómo anda detrás del cronómetro cuánto falta sí. para el mundial? Uh -huh. sí. Nosotros vamos a hacer lo mismo con el gobernador de la provincia, decirle le quedan 364 días para resolver una deuda, le quedan 363 días y así hasta el 10 de diciembre, porque la gente tiene que saber que este gobernador tiene una deuda con los trabajadores. Va a estar complicado el año que viene, vence deuda, quieren hacer obra pública y no consiguen toda la deuda. Y es un año electoral. Y es un año electoral. Bastante, digamos, para y y nosotros, puede ser un año muy inflacionario también. Bueno, de hecho, las estimaciones dicen que es por lo menos 60%. ¿Está, digamos, son las más. Nosotros, eh, no, no, nosotros no generamos el endeudamiento. Digamos, no, no somos los responsables de esa política financiera. Digamos, tienen un superávit en la provincia de Mendoza que también les permite okay. hacer otras cosas. Si acá lo que hay es una puja distributiva, volvemos uh -huh. al mismo caso de recién. Digo, en la puja de la distribución, ¿qué se no. hace con el recurso? ¿Lo ponemos en un juez o lo ponemos en 20 docentes? Uh -huh. ¿Lo ponemos en un juez o lo ponemos en una escuela rural de Tunuyán? ¿A dónde pones el recurso? de no sé 81 años, además, en este caso. Sí, sí. Digo, ¿lo ponés? ¿en dónde pones? La puja distributiva es eso. ¿Cómo distribuimos la riqueza? ¿La concentramos en un lugar o se la damos a 20 trabajadores? Ahora, ustedes perdieron ese 36. ¿Creen que las arcas del Estado provincial recuperaron lo que se perdió durante la pandemia? Nosotros tenemos, digamos, de hecho, eh, vienen eh, publicando desde octubre en adelante, casi todos los meses... Eh, el reajuste por inflación de la mejora de recaudación de más de 30 y pico millones eh, que vienen acumulando todos los, todos los meses hay una publicación de un decreto que muestra que han mejorado la recaudación ahora esa recaudación no se ve trasladada a los trabajadores del Estado de la provincia de Bendoza bien, vamos a bajar un poco si a usted le parece Gustavo, porque el equipo ha preparado algo, yo creo que tiene que ver con el Mundial esta vez verdaderamente no sé de qué se trata Agustín Agedino y Rosana Villegas y Pablo Esto Gerardi. se lo tenés que Así atribuir que directamente a Pablo Gerardi ah, y, a, y a Rosana ah, Villegas. Con alguna colaboración? Este, ¿no? <risa> no tiene que ver con el Mundial precisamente, pero sí le vamos a pedir a Gustavo Correa que eh, elija entre algunas opciones que vamos a poner en pantalla. ¿Se anima a jugar un poquito? A ver. <risa> vamos con la primera. <risa> la Una pos Es una o la otra. Y acá hay dos posibilidades. ¿Cláusula gatillo o mesa de revisión? Mesa de revisión. Bien, bueno, o sea que de decir, sin duda. No, no, nosotros hemos mejorado. La, con la cláusula gatillo en el 19 perdimos más que este año con meses de revisión. Bien. ¿Cómo se pierde bueno, la cláusula de gatillo? ¿Por qué se porque pierde? Porque se calcula con el mes anterior y no es acumulable. Ah, ajá. Bien, claro. pero ¿Y, este, y este año sí estuvieron, por lo menos los últimos meses, eh, cabeza a cabeza con la. Con Nosotros la, hemos la podido ir discutiendo y en algunos él? puntos, digo, en octubre tuvimos un punto y medio arriba que recuperamos le, le, lo que perdimos en mayo. Uh -huh. Digo, para ponerte un ejemplo, eso lo podés hacer si tenemos una mesa de discusión, pero la mesa de discusión siempre es acompañada de una movilización. Uh -huh. Digamos, no es que vos podés tener solo la mesa de discusión. Me parece uh -huh. que el aprendizaje que hubo fue que en julio pudimos tener un paro contundente de cinco días que hace que la mesa de revisión tenga la, la contundencia para mejorar de a poquito siempre el salario. Bien, Bien. vamos con la próxima placa, a ver eh, qué elige Gustavo Correa. Un gobernador, no. ¿Un, sindicalista, gobernador. un sindicalista, un sindicalista. ¿Yaski, o Moyano? Eh, tengo un aprecio eh, mayor por Hugo, porque para nosotros mm -hmm. quizás quien nos formó... En el camino de, del sindicalismo digamos. Y es su líder sindical Es nuestro líder sindical, pero aparte es un maestro En eso, digamos, hay un aprecio más, más personal, más afectivo Con Hugo, pero respeto Y admiro a Roby y a Pablo También Ahora que muchos, no sé si los tres, pero por lo menos uno de ellos Sea multimillonario ¿No le hace ruido? Sí, digo, hace ruido que un trabajador O un sindicalista sea multimillonario Puede ser que nos haga ruido, digo, pero Vos ves que los trabajadores se sienten representados, logran una paritaria importante, uh -huh. lo eligen para representarlo digo, y eso, digamos, eh, también es respetable en el ese, movimiento obrero. ¿Ese ruido que le hace? Que, que, ¿Cómo se desmenuza ¿Por aportes le tiene hace que, Para nosotros lo tienen que resolver los trabajadores. En eso nosotros respetamos eh, digamos, que, la, lo, lo, lo, a quien representa. digamos Esto es lo mismo que decían ustedes cuando me hablaban de gobierno de la provincia que dice... Que lo eligen, bueno, a Pablo Moyano, a Roby, a Hugo Lo eligen sus bases, uh -huh. sus compañeros de trabajo Y ellos resolverán o no esta situación que vos manifestás de, de, de, de una situación particular de alguno de que sea multimillonario Pero A mí no me consta que sea multimillonario, pero digo ¿No le consta que Pablo Moyano sea multi, no me consta multimillonario? No no me consta ¿Deberían haber límites a las reelecciones sindicales también? Debería ser una discusión, podríamos discutirlo ¿Y en su opinión? Yo creo que tiene que haber un recambio porque eso ayuda, pero es una opinión particular. Digamos. Para mí siempre es mejor imaginarnos que los procesos son con participación y, y que en eso digamos, puede haber recambio sobre todo de sectores más jóvenes uh -huh. porque eso le da una vida a cualquier organización eh, de, de empuje importante. Vamos a la próxima placa. Mira esta terna. Un gobernador, Suárez, Cornijo o Paco Pérez. Con el Paco, sí, sí. ¿Se conectado. queda con el Paco? Sí, sí. ¿Aún con todo lo que pasó Justifique sobre el final la respuesta. de su gestión? Digamos que... No, está claro. Digamos, ah, tuvimos... ¿qué es lo que pasó sobre el final de su gestión? Bueno. Si pero no lo tuvimos, tuvimos tres días de atraso, vos decís. No, pero de atraso no atraso solo en, en términos generales, eh, tres hubo, días hubo falta de, de pago a proveedores. Digamos, pero que, sí, sí, lo que digo es tres días de atraso y después lo que, lo que tenés que ver es el ajuste de correjo. Digamos, tuvimos escuelas que dejaron de tener merienda achicaron, Tenemos el mismo fondo físico. hace que años. dejaron de tener merienda, sí, sí, ¿cuáles? ¿cuál fíjate la cantidad de escuelas que no tienen comedores Que teníamos comedores en la escuela Los pibes comían comida que uh -huh. hacían en la escuela Y ahora nos mandan una vianda que es un jamón y queso En una masa de pascualina Con colorante Eso le mandan a los pibes porque Una esto masa lo... de pascualina con colorante y jamón y queso claro. Es lo que usted dice que la dirección no, de la escuela Es lo que yo te... veo que llega a la escuela, no digo Lo veo Claro, digo porque me parece que hay que mirar Digamos, ¿qué es preferible? Que los pibes tengamos esta situación, que tengamos el más del 50% de selección en las escuelas secundarias, que no hayamos inaugurado una escuela. ¿Cómo que, que no hay que... inaugurado una escuela? ¿Cuántas escuelas se han inaugurado en los últimos siete años? ¿Y cuántas la... escuelas, para ponerlo en las gestiones? ¿Usted sabe cuántas escuelas se han construido solo en la gestión de Suárez? Adelante. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no. Más yo de no. siete. No. Siete escuelas. ¿Sí? Nosotros hemos construido en... El, el... No, no, más de siete hasta la última vez que yo pregunté, que fue hace como seis meses, digo. Entonces, no digamos que yo no he he inaugurado siete ninguna. Escuelas nuevas. Bueno, vamos a buscar los nombres. Yo, yo por acá siete los tengo. Escuelas nuevas, nuevas. Sí, sí, porque sí. Ellos, una vez escuché. No, un, le la idea porque de ellos lo que hacen es, te re, digamos, lo que hacen es cambiarle el techo a una escuela y te dicen, esta escuela es nueva. No, yo estoy hablando de cosas que figuran. Construir como una, nueva, una escuela que... nueva. Que no tenga nombre. Y, ¿Y los gobiernos peronistas no han hecho nunca eso de arreglar algo y decir acá está inaugurada Nosotros la escuela? Con, digamos, ¿Eso que usted está diciendo que es el radicalismo? construyeron escuelas. Uh -huh. Sí, era? sí. Pero eso eso que usted está denunciando que es el radicalismo, que no lo sabemos. ¿El peronismo no lo hizo nunca? Escuela. No sé si lo, lo planteó como una escuela nueva. Digamos Una cosa es la construcción de una escuela y otra cosa es la reparación integral de una escuela. Entonces no sabemos. Si lo hizo o no lo hizo. No, que se construyeron más escuelas, no tengo duda. el peronismo que sí, el diga. Sí, no tengo duda. Usted sabe que y hay. Con el gobierno nacional se construyeron muchas más escuelas. Hubo un plan de mil escuelas nuevas en, la, en el país. De hecho, que se construyeron con fondos uh -huh. nacionales las escuelas. Bueno, hay, hay todo un planteo de medir la construcción de escuelas por la cantidad de metros cuadrados edificados, porque dicen, si no, yo te construyo dos escuelas chiquititas, si no es, es lo mismo probable. que la que yo te hago con un edificio más grande. Con un, con un, con, no es lo mismo construir el Patria Grande que una escuela de no. un instituto de educación superior a construir una escuela primaria, decís vos. Claro, no, no, en, en cuanto a cantidad de... Es probable, sí, sí. Eh, el, el metro de construcción, digo, querés ponerlo. Me quedo con esto porque es polémico lo que marca respecto a alimentación y a infraestructura. Sí, sí, estaba bien abordado, por lo menos el tema de alimentación, por ejemplo, en pandemia. La próxima no, no, no, eh, no tiene que valor, ver con un director general de escuelas, Uy, de los últimos que hemos tenido <ríe> en la provincia. Entiendo que venimos con esa. Y ahí tenés a, a eh, Jaime, ah, sí, Jaime Correas, sí, no. José Tomás a y López A Correas no lo conozco, digamos, nunca tuve la posibilidad de... Con Tomás lo conocí el día que nos presentamos como conducción y a López Puelle eh, lo, lo paritamos con López Puelles, digamos... Mm. Eh, no, no, no tengo. Eh, lo, de, lo de Correas nosotros no estábamos en la conducción del sindicato, uh -huh. así que fue eh, una gestión que no, no tuvimos. Eh, pero estoy, pero fue que, quien estaba cuando con... se instauró el Internaula digo. Claro. Por ese lado puede no gustarle. No, Si claro, tienes que descartar digo, No, no, no, está claro. Sí, sí, eso lo descarto porque. Bueno, porque no va a elegir más... a ninguno. O sea, el me, juego... quedo con, me quedo en ese esquema con, lo, con López Puelles porque lo conocimos y pudimos construir algunas alternativas. Con López Puelles llegamos a tener. Con López Pueyes y Tadeo García de Salazar llegamos a tener la, el momento más cerca de haber construido una ley provincial de educación uh -huh. con participación de los trabajadores por nivel y modalidad. Digamos, eso sucedió eh, en. Bien. digamos que, que lo pongo a Tadeo porque de verdad en eso también es era uh -huh. digamos era legislador uh -huh. encargado de discutir y logramos sacar en diputados una ley o tener media sanción uh -huh. eh, que nunca más se pudo tener que después no, nunca más pudimos tener una ley avanzamos este. con, la, con la próxima placa a ver qué nos responde acá eh, el secretario gremial del SUTE un sindicalista esto es lo que quería a esto quería llegar ¿Maure, Mateluna o Enrique? Me <risa> gusta la no, no, Gustavo de Maure, a porque a, a, hay que decirlo, Gustavo Llega. Maure, digamos, Qué bonito. Sí, sí. Correa es creció... Mala, es mala, de sí. verdad. Sí. Digamos, no, pero persona. Correa creció <risa> sindicalmente de la mano de Maure en su momento, ¿no? Sí, sí, crecí, me formé, digamos aprendí, me quedo con Adrián Mateluna, que es mi compañero hoy, por lealtad y por compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien, hasta ahí el juego Ah, no, queda una No, más, tenemos la, la, la última La última que, es, que viene, es la que más nos interesa en Bueno, al menos claro. a mí en definitiva A ver, un candidato a gobernador, ¿nos queda esa? Sí, sí A ver, por a favor, un candidato la a la gobernador Fueguese acá A ver, Anabel Ah, qué momento Félix Ojo que este es el título de mañana Sí, claro No le pongas más presión que no lo va a decir Anabel, Anabel ¿Otra vez? Sí, sí Después de dos intentos. dos intentos. No, ¿no? Uno, uno, uno. Nosotros no, hemos. Uno, uno. Hay una uno, cosa que uno, uno. hemos aprendido. Los Lula sí. se presentó siete veces sí. para ser presidente de Brasil. Lo único que no hay que. Siete veces. Y ganó dos. Y ganó sí. dos. Tiene que seguir intentando, novel. uno tiene que construir un compromiso y lograr persuadir a la sociedad de un proyecto político que represente los intereses del pueblo. Digo yo, a mí lo de Lula, para mí es un ejemplo. Sí. Que aparte es sindicalista. Mm -hmm. Claro, sí, eh, sí, sí. Eh, es un ejemplo en, en varios, aspectos, en varios que, bueno, aspectos, habría que ver si el peronismo toma todos esos, eh, esos elementos. Pero bueno. Gustavo, ha sido un gusto tenerlo. Igual. Muchísimas bueno, gracias, gracias por haber venido. De gracias verdad. a usted por invitarme.